En el principio ya existía la Palabra y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios. Por medio de él Dios hizo todas las cosas, nada de lo que existe fue hecho sin él, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Aquel que es la Palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, en lo pequeño, en lo escondido y entregó su vida, se dio a todos, como palabra regalada. Aunque pocos le acogieron, algunos sí le escucharon. Reconocieron su voz y llevaron su palabra, de boca en boca, de corazón en corazón. Al principio marcharon de dos en dos, después en comunidad más tarde en grupos con distintos carismas, pero siempre unidos en un mismo pueblo. Crecieron como iglesia. Así evangelizaron hasta los confines de la tierra, sin fronteras, más allá del tiempo y el espacio. Anunciaron su palabra que se convirtió en su mayor riqueza. Así, siglo tras siglo, con más o menos fortuna. Hasta que llegó el gran encuentro de quienes vivían enamorados de esa palabra viva. Lo llamaron concilio Vaticano II. Allí se respiraban aires renovados, viento fresco, voces diversas, la riqueza de contar con el otro, como miembros de un mismo cuerpo. Se palpaba esperanza, Brotaba la alegría, se facilitaba la acogida, se practicaba la escucha, se buscaba la comunión. El espíritu actuaba. Aquello había que contarlo, había que contagiarlo. Nació entonces una vida nueva. Ciela esa palabra que acampó entre nosotros. ¿Voz de anuncio? y también de denuncia, de continuidad y renovación, y desde ahí, incómoda para algunos, provocadora para otros, audaz y valiente para muchos, indispensable desde entonces para todos. Veía a la luz la primera vida nueva, una sola, pero no se conformó con quedarse ahí, le bastó una semana para ser otra vez vida nueva y llegó la semana siguiente y se publicó otra vida nueva siguiendo a la primera y a la segunda pero con más audacia y entusiasmo otra semana más otra más y otra así hasta mil después llegaron las dos y las ediciones americanas y el salto a internet y hoy Casi 60 años después de la primera, ya han nacido 3.000 vidas nuevas y las que están por venir. Para continuar dando vida, para que esta vida sea cada mañana nueva. Para volver a nacer a Jesús, para abrir las puertas de la Casa de la Palabra, para salir a los caminos o a las periferias si lo prefieren, para hacerse pobre con los pobres. Refugiado con los refugiados, mujer con las mujeres, pequeño con los pequeños. Porque con 3.000 números a las espaldas, esto solo acaba de empezar. Hoy como ayer, es momento de ponerse a tiro de la vida nueva.